No, estábamos haciendo. La clave del partido para ti, Bonifacio, el día de hoy. No, sin el agresivo y sin los picheos que están, que están de, eh, dentro de la zona. Se te ha visto muchísimo mejor en el plato hoy, tres imparables, una sí. carrera impulsada para ayudar a... No, me siento, me siento, me estoy sintiendo bastante bien, como tú acabas de decir, y estoy leyendo mejor en los picheos. Un partidazo nuevamente no de Mil Roy en el día de hoy. No, eh, eh, muchos créditos, especialmente en ese último inning de él, que Hoffman a sacarlo, él dijo que, que ese bateador que él podía ha algo. Cada carrera que anotaba el licey, los muchachos se veían entusiasmados, salían todos con con más ánimo que nunca. Valió este juego, valió mucho para ustedes, que casi ya para el palo la misma? No, claro que sí, tú sabes que quedan pocos poco, poco juegos por jugar y, y, y aprovechar este juego, dando empate con la con las alas y bajeñas, no queríamos caer por debajo. Entonces se queda una serie final sin peaje. No, eso yo eso yo no lo sé, yo lo importante